Bueno señores, nosotros de regreso aquí en nuestro programa El Toque del Mediodía Como mencionamos al principio del programa, eh, tenemos una entrevista muy importante Con el, el presidente fundador de la Gran Parada Dominicana del Bronx Desde la Ciudad de Nueva York, Don Felipe Feble Buenos días Don Felipe, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo se siente Roberto? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese, ese bellísimo pueblo de San Francisco de Macorís? ¿Cómo se siente todo allá? Bueno, dentro, dentro de lo que cabe, todo todo está bien, gracias a Dios, aunque, ¿verdad?, eh, eh, un poquito triste porque pedimos muchos amigos, eh, tanto aquí como allá en la ciudad de Nueva York. Eh, don Felipe, eh, eh, hay mucha persona con la interrogante sobre eh, qué será eh, del futuro de, en este año de la celebración de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Bueno, estamos, estamos trabajando, estamos trabajando con las autoridades Esperando que pase este giro este que está acabando con mucha gente. Ellos están tratando de controlar este, este mal que anda eh, realmente afectando a nuestra comunidad. Y verdaderamente estamos esperando a... Ya han abierto hoy lunes, ya han abierto muchos negocios que no tienen mucho público, como Londres, eh, otro restaurante que no tienen como discoteca. No se han abierto todavía, pero esperamos eh, eh, que en el transcurso de este mes, pues por lo menos, eh, se pueda abrir la ciudad. La ciudad está abriendo poco a poco. Eh, el futuro de la parada está ahí. Lo que estamos esperando es que las autoridades, eh, la, la agrupación de gente, ellos quieren disminuir esa parte. Eh, ¿Eh? O sea, que la quieren por ahora. Están estudiando la situación. Eh, para que no vayan a afectarse más personas y a morir más personas, pero estamos a la espera recuerden de que el, la parada el 26 de julio estamos a la espera, nosotros no podemos cancelar el evento aquí en Nueva York, cualquier evento que tú canceles, de esta es ciudad seguramente no tiene la oportunidad de los próximos años seguirlo los eventos tú tienes que esperar eh, de que ellos te digan si el evento se va a abrir el evento, o el evento se va a cancelar para uno tener la oportunidad el próximo año de seguir trabajando con este evento, de con la, tanto con la comunidad aquí como la República Dominicana. Eh, eh, don Felipe, ¿qué alternativa en caso de, eh? porque eh, a, como usted dice, todavía no hay nada oficial de que si la parada se va a suspender y usted sigue... Eh, trabajando y organizando el evento. En caso de, ¿hay alguna alternativa? Usted ha pensado, su grupo, eh, los, lo, lo, los miembros de, de la parada, ¿han pensado alguna alternativa? ¿Hacerla con menos personas? ¿Hacerla de forma virtual? No sé, o que solamente desfilen las carrozas y, y, y utilizar recursos de la televisión en la transmisión y que quizás el público físicamente eso, no eso, eso Eso depende, eso depende realmente de, de las autoridades, de las autoridades si abren, y si abren la ciudad y abren cierta cierta eh, evento, lo van a abrir, lo van a abrir con cierta medida de precaución. Entonces ellos son los que limitan en, en cómo tú lo puedes hacer. A través de ahí tú tienes que comenzar algunas reuniones con las autoridades y ellos te van a decidir en cómo tú debes hacer el evento. Realmente ellos van a estar ahí trabajando contigo. Eh, para que no, no se pase y que se lleve la regla como ellos quieren. Pero realmente ya es, después que se abra la ciudad, entonces ya nosotros comenzamos a hablar con las autoridades y ellos ponen los reglamentos que realmente ha puesto el alcalde que que da los permisos aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo afectaría, Felipe, eh, eh, este, esta pandemia, el COVID, a la misma parada en caso de no poderse realizar este año? ¿Cómo afectaría eh, en lo que se, es esta organización que usted dura un año completo, eh, el equipo trabajando para organizar este desfile? Bueno, pues, eh, yo pienso que, que después de que este es un mal que afecta a la comunidad y realmente nosotros tenemos que trabajar con una comunidad y que la parada no está afectada de ninguna manera, porque si no si no podría pasar este año, podría pasar el año que viene por, por precaución y cuidar a la ciudadanía. Eh, Realmente nosotros tenemos que trabajar con las autoridades para este tipo de, de situación que estamos pasando. Realmente nosotros rogamos a Dios que eh, habrá, que todo se pueda resolver y que, como usted dice, ni que sea con carroza y poca gente, eh, la parada se pueda realizar porque. Las empresas están ahí, muchas empresas realmente tienen algunos problemas porque realmente la economía le ha afectado a las empresas. No voy a mencionar el nombre específico. Pero ellos están ahí, eh, inmediatamente la ciudad abra normalmente y comienza todo a funcionar normalmente. Veramente eh, eh, es un poco difícil porque estamos estamos en el mes de mayo. La probable que el mes de junio y el mes de julio para y esto, pero si la gente, yo lo mantengo, la gente con noticia, diciéndole que todavía la parada no se ha cancelado, que estamos esperando la decisión de las autoridades pero me imagino que ellos ah, ellos también, también estarán preparados para en caso de que ya suceda este y que ellos a, algunos de ellos puedan participar sí. eh, no te puedo decir verdaderamente la dirección de, de cada compañía y ellos deciden no participar, no participar pero si deciden no participar, no es porque no quieren estar en la parada. Tal vez por el personaje, los personajes que tienen, que, que tal vez eh, sea mucho seguro que tengan que poner para ahí, que trabajen acá, casa la, en las televisiones como Canal 41, 48, eh, esos canales así. Pero estamos con la esperanza de que esto se pueda resolver. Eh, Felipe. Eh, que sea, sí, sí eh, eh, don Felipe, una última eh, pregunta. Uh, cada año ya la parada eh, es una tradición dedicársela a una provincia de la República Dominicana este año qué provincia estaba pautada y en caso de suspender la parada se movería para el próximo año eh, esta misma dedicación sí, sí, claro que sí Barahona, estamos trabajando con Barahona está Luis Guerrero, coordinador de allá Baraholosario aquí hay un comité en los Estados Unidos de, de Barahona que también está trabajando y están en la expectativa esperando eh, la decisión si la parada va a pasar ellos están ready eh, la parada no es, no es que ha dejado de trabajar la parada está trabajando con todos todos los puntos cardenales realmente esperando para que y se, y, y, si se podía realizar en un mes eh, y que la gente estuviera activo en ese mes se va a realizar la parada bueno, eh, de la bueno, muchas gracias, don Felipe Feble, presidente de la Gran Parada Dominicana del Bronx, fundador, y ahí están sus palabras todavía, están en espera de, de la autorización eh, del alcalde eh, de Blasio para tomar una decisión final. Gracias, don Felipe. Gracias a ustedes y saludos a todo el pueblo de San Francisco. Ok. Bueno, eh, Raquel, ahí estuvimos eh, conversando con eh, don Felipe Feble, eh, quien es el fundador de la Gran